hola buen día cómo están espero que bien hoy quiero hablarles de un muchacho de un muchacho especial eh, yo les digo el chacho ustedes no le van a decir el chacho pero lo que pasa es que entre él y yo ya hay más confianza porque hace como 15 años que trabajamos juntos entonces ya nos hemos llegado a conocer bastante eh, ustedes le van a decir Baudelaire y pueden decirle Charles Baudelaire también si quieren o Charles Baudelaire eh, y bueno, yo le voy a decir el Chacho, porque además tenemos una historia, además de haber trabajado juntos durante 15 años. Yo he estado dan, dan, dando sus textos durante 15 años, así que este, lo que voy a hacer es ayudarlos a ustedes, orientarlos con la, con la lectura de las cosas del Chacho. Eh, especialmente de estos, de estos poemas, de estos poemas seleccionados, estos cinco poemas, en realidad yo me concentré en tres en la clase. Y me concentré en este tema de acá, que está en el medio, ¿no? La, la construcción de la. La construcción de la imagen del artista romántico según Baudelaire la construcción de la imagen del artista romántico según Baudelaire o sea que ya solamente el título capaz que es más largo que los apuntes que van a tomar para eso, como ustedes pueden ver eh, me he puesto la, eh, la gorrita francesa que en realidad es china y comprada en Tristán Narvaja pero, a los efectos de nuestro trabajo vamos a pensar que es una gorrita francesa, mal llamada por muchas personas, boina entonces vamos a hablar de, de, de de Chacho, de Chacho Baudelaire eh, Hablando primero de, de, de la época en la que vivió, ¿no? 1821, 1867, nacido y fallecido en París eh, Considerado un poeta maldito, pero cuidado con lo del poeta maldito no hay que agarrarse mucho de esa etiqueta porque en realidad fue puesto mucho después eh, por, por otro poeta llamado Paul Verlaine en el año 1888 Después de que había estaba bien muerto Baudelaire y se basa en, en su vida y en su, ciertas características de su vida y de su obra. Pero nosotros vamos a comentarlo brevemente, pero no hay que agarrarse de eso, ¿no? Como una etiqueta, muchas veces los, algunos profesores como que ellos, poeta maldito, poeta maldito, como, para, para, ¿no? como llamador para el público. Bueno, sí, poeta maldito, ¿qué significa? Ahora vamos a ver. Bueno, eh... Además de considerárselo romántico, eh, habitualmente se lo puede considerar simbolista, un romántico simbolista, un parnasianista, O sea, tiene más etiquetas encima de él, además de poeta romántico. Pero nosotros lo vamos a tomar como, eh, digo, además de poeta maldito, eh, se lo vamos a tomar como romántico. Que no deja de ser una etiqueta también, pero bueno, así es como se da habitualmente, tradicionalmente secundaria. Así la di yo, lo di lo a poder, por lo menos. Hay, hay que hacer una acotación con respecto al carácter romántico de Baudelaire, que es que está un poquito pasado de fecha, ¿no? O sea, se toman más o menos como referencia para el romanticismo, romanticismo real, ¿no? Este, hasta 1830. Si ustedes se fijan en las fechas del Chacho, ya nació un poquito tarde, ¿no? Y su, su obra más conocida, eh, escribió más, ¿no? Pero su obra más conocida, que es La Flore del Mal, ¿no? Que está acá, 1857, en la fecha de la primera publicación. Entonces ya estaba un poco pasado. Y eso se nota también en su lenguaje que, que tira muchísimo hacia el simbolismo, ¿no? Que tiene, tiene esa característica. No, pero no vamos a entrar en eso, como siempre, rápido y al punto. Eh, murió el padre cuando él tenía cinco añitos. Eso lo tenemos en común con el chacho. Por eso a veces no, nos llamamos igual, esa historia es parecida, ¿no? Cuando tenía cinco añitos falleció el padre de, de Chacho y bueno, y nunca pudo congeniar con, con Jacques Opic, que era, o Aupic que es el por eso puse dos caritas, ¿no? Carita triste cuando murió el padre. Carita enojada con el padrastro. Porque se llevaba mal porque. ¿Qué pasaba con Jacques? Jax quería eh, asumir el rol paterno, ¿no? Era el padrastro en realidad. Y bueno, y Charles le salió con él. Le salió con, con la típica, no la clásica. Bueno, son mi viejo, bueno, son mi padre. Entonces, todo, toda la autoridad que quería imponerle eh, el padrastro, bueno, Baudelaire la rechazaba y además lo, lo veía como un símbolo de, de la traición de la madre por, por buscar otro marido. La madre se llevaba más de 30 años con el padre eh, biológico de él, ¿no? Entonces, trazar la vida para ella era era algo completamente natural a cualquier edad es natural pero más con esa enorme diferencia de edad que había no con el padre de Baudelaire Bueno, pero eso nunca lo pudo asimilar bien el chacho siempre siempre lo sufrió este entonces eh... Es, es, ese conflicto continuo lo llevó a adoptar una actitud de rebeldía en su vida, no, de rechazo ante lo que le exigían que hiciera, y siempre buscar el otro camino, no, el, el camino de, lo, de, de del rebelde, del, de la persona que no, no sigue la, la, las reglas y la autoridad, sobre todo lo que se le quiere imponer, porque este Jacques Opie, hay, hay que considerar otra cosa más, que él era un militar de carrera, entonces para él hubiera sido perfecto que que Baudelaire siguiera también la carrera militar, cosas para la, lo que Baudelaire no estaba ni ahí, como decimos habitualmente. Eh, pero sí, empezó a estudiar Derecho, pero pronto lo dejó. Se aburrió del Derecho y agarró para la Pachanga. A Chacho le gustaba la Pachanga y en el barrio latino empezó a frecuentar a los cafés, donde conocía a escritores, donde conocía este, gente que tenía un pensamiento, digamos, eh, más abierto desde el punto de vista artístico desde el punto de vista de las relaciones humanas sí, este, y bueno y esa influencia del barrio latino habitualmente se habla de, de, pro, de los prostíbulos, además de los cafés de, de, de los pintores que conocía Baudelaire, Baudelaire fue un crítico de arte también, muy importante eh, fue traductor él no solo fue poeta no, inclusive también escribió una novela, una novela. entonces eh, nosotros tenemos ahí todas esas ca características de la vida del chacho. Además, eh, bueno, Jean Duval eh, fue, era, era una chica que él conoció eh, y se enamoró de ella. Estuvo 20 años eh, viéndola. Y ella era, era francesa, o sea, eh, su, su origen real era Haití, ¿no? Ahí en, en, la, en las Antillas en el Caribe y, pero claro eh, él, él como que veía en ella esa belleza exótica no le decía eh, decía de ella que era su, su, su inspiración y su, su Venus negra porque evidentemente ella el color de la piel de ella le llamaba la atención no a, al francés al europeo eh, al Baudelaire entonces claro este eh, ella también simbolizaba lo exótico bueno no vamos a hablar mucho de ella pero Sí, ahora sí es importante, que inspiró mucho de sus poemas Y además estuvo 20 años con él Así que llegaron a conocerse muy bien En 1841 eh, el chacho hizo un viaje a Burdeos Y claro, eh, ese viaje en realidad fue un viaje no, no fue un viaje de todo voluntario Porque lo enviaron a ver si, se, si, si saliendo del ambiente de París Y de las, de las malas juntas Sí podía de alguna manera encauzarse, pero Baudelaire no, no lo aguantó y regresó a París. Y bueno, le dijo gracias por el viaje, pero no gracias. Eh, y bueno, eh, finalmente eh, eh, murió de sífilis, una enfermedad muy muy muy conocida y que se llevó muchísimas vidas. Eh, una infección eh, de transmisión sexual. Eh, y, y fue muy triste porque al final ni siquiera podía hablar el chacho, estaba muy, estaba muy mal, muy mal el chacho. No, oh, pero no, no vamos a quedar con esa cosa triste de Chacho muriendo, sino que vamos a pensar que, eh, que Chacho no va a morirse nunca porque ahí están los poemas y acá hay un barbudo en el pleno siglo XXI que sigue hablando de su obra. Así que... Eh, y ahora la, vamos a poner la planta así para que nos dé más ánimo. Eso es... Entonces, ahora... Hay un barbudo con una planta hablándole a sus alumnos en Uruguay, en pleno siglo XXI, de sus poemas eh, publicados en 1857. Así que después van a venir otros barbudos, después de que yo eh, me vaya, y van a seguir comentando, y profesoras y, y profesores que lamentablemente se afeitan y lo demás. Entonces, eh, hablo un poquito de las flores del Mal, publicado inicialmente en 1857. y ahí puse escándalo, es un escándalo, porque fue un escándalo. Fue bravo, fue bravo. este La gente eh, como que no, no, no le aguantó, ¿no? No le aguantó el, la sensibilidad a Baudelaire, las, las, las imágenes que yo, bueno, está bien, dijo este tipo... Uh -huh, ¿no? Y de hecho, claro, de parte de la obra de Baudelaire es muy agresiva con el público de la época. También es muy crítica, ¿no? Es como... Este, que parece, parece parece que en algunos momentos se, se pone en un rol de crítico social, religioso no una cosa eh, y, y reparte juiciosa hacia toda la sociedad de su tiempo ¿no? ahora lo vamos a ver más en detalle pero además las imágenes que usa son bastante a veces bastante desagradables inclusive para hoy en día ¿no? eso es una cosa curiosa si no, léanse a una carroña búsquenlo en el internet eh, escándalo, es un escándalo eh, sí, claro, fue un escándalo para la época eh, Las Flores del Mar es una colección de poemas que es, datan de diferentes épocas. ¿Mm? Diferentes épocas desde, se, se cree que desde el año 1840 en adelante, ¿no? Hasta la fecha de la publicación. Entonces, cuando se lo publicó por primera vez le dijeron, eh, bueno, vos querés publicar esto, sácame seis poemas. Menos 6. Y él dijo, está bien, lo saco. Pero agrego 30. Más 30. Y esta jugada de Baudelaire sirvió también como un mecanismo publicitario para su obra evidentemente no porque este le pusieron le pusieron una multa pero él recibía un pago mensual eh, creo que, que, que no era mensual sino anual de no, es un poco relevante pero él recibía un pago eh, una subvención por su trabajo eh, y además este por, por su enfermedad tengo entendido bueno la cuestión es que él estaba recibiendo un dinero y, y, y eh, del estado entonces le ponen la multa, pero la multa era inferior a, a, a, a lo que le pagaban y además en ese mismo momento le iban a aumentar cuando le pagaban, al final terminó ganando más y, y eh, no lo afectó en absoluto, y todo el juicio fue un juicio formal, igual que le entablaron a, a, a Gustavo Flaubert fue un juicio formal, ¿no? un juicio, lo enjuiciaron por inmoral o sea, este tipo no puede estar publicando estas cosas, eh, le sirvió de promoción del libro, en definitiva porque ya sabemos cómo somos los no somos las personas con lo prohibido y con lo, lo que es medio este con, controversial, discutido, nos atrae más. Si es la verdad, admitámoslo. ¿no? Si la cosa es sosa, no sé qué, si, si no, tiene, no tiene mucha pelea, posiblemente no nos atrega tanto. Entonces, el mal. El mal. Y lo puse con letras así temblorosas, el mal y las flores alrededor. Porque bueno, no tiene que perder de vista el tema del el título, ¿no? Porque es bastante, bastante ilustrativo. Aunque no, Baudelaire no había pensado inicialmente en ese título. Había pensado llamarlo de los limbos, este, las lesbianas, tenía otras cosas en mente. Parece que por sugerencia de un amigo le puso las flores del mal, que es un título simbólico que ya te muestra que hay que Baudelaire buscando la belleza o ha buscado la belleza, las flores en el mal ¿no? en el pecado, en la suciedad en la mugre, en lo grotesco en lo en lo sí, en lo grotesco, sí, en lo grotesco. ¿se acuerdan de Víctor Hugo en la información que decía que lo grotesco y lo sublime se mezclaban en el pensamiento moderno? bueno, es, es, esa idea, es esa idea y por algo lo dimos en la parte de información que está en el video anterior de la lista entonces, el mal puede ser fuente de belleza. Y hay un concepto ahí que, que tengo que mencionar porque siempre... Como que no le doy mucha... Por eso tengo la, esa carita ahí. Como que yo lo menciono, pero no, no me gusta agarrarme a una idea y, y trabajar... Un, un, eh, un escritor, trabajarlo como poeta maldito. Punto. Eh, trabajarlo como... Eh, en este caso, trabajar el, el, el spleen, que es el spleen, ¿no? El spleen es el hastío, el cansancio vital, el aburrimiento, en su, en, su, en su mayor expresión. Es un modo en el que uno se siente, un estado en el que uno se siente. Entonces, sí, yo tomé un tema, la construcción de la imagen del artista romántico según Baudelaire, pero ese, ese tema abarca muchos poemas, vamos a decir muchas cosas. Entonces, y lo vamos a hacer ya, porque si no, ya sabemos lo que pasa. El video se extiende. Entonces vamos a empezar por al lector y lo que vamos a hacer es ver cómo es esa construcción de la imagen del artista romántico según Baudelaire. Eh, Baudelaire habla del poeta en general y a veces habla de la naturaleza humana como en al lector y, y de, la, de sus lectores. ¿no? Este poema es como es su prólogo al resto de las flores del Mal, es el inicio, el pórtico de entrada. Entonces nosotros lo que vamos a ver allí es eh, determinadas características que afectan a cómo, a, a cómo Baudelaire caracteriza al poeta. Lo que vamos a hacer es relacionar siempre lo que vemos en el poema es lo que hicimos en la clase. Básicamente yo estoy repasando, nada más si agrego o quito alguna cosa, bueno, ustedes este, verán que no es algo esencialísimo, ¿no? No es algo que, que se les vaya la vida en eso en una prueba ni nada por el estilo, sino es que es obvio que no puedo reproducir con exactitud lo que yo les dije en la clase y posiblemente diga cosas diferentes. O haya alguna omisión o haya alguna adición. O sea, puede ser que no diga algo O sea, la omisión O puede ser que agregue algo que no haya dicho O sea, la adición Bueno, voy al lector eh, Bueno, yo les había hablado del título Y de esa de esa sensación de que está dedicando Como si fuera una carta, ¿no? Eh, dirigiéndose en una relación personal con su propio lector ¿Se acuerdan de eso? Seguramente algunos se acordará El ser humano, su naturaleza parece igual a la del poeta, eso lo vamos a ver recién al final del poema, cuando diga eh, hipócrita, lector, eh, mi semejante, mi hermano, hermano mío, depende de la traducción. Bueno, ¿qué pasa? Cuando Baudelaire habla a su lector y habla de la naturaleza humana, que es el ser humano, su naturaleza, cuando habla de la naturaleza humana, en realidad también habla de su propia naturaleza ¿sí? y eh, está hablando de la sociedad de su tiempo y cómo se comportaban los parisinos de la época. Eh, yo creo que podemos pensar que los tiempos no han cambiado demasiado en muchos sentidos. Ahora lo vamos a ver. Acuérdense de que hay una enumeración larga con el pecado, el error, la idiotez. Una crítica muy severa, con un lenguaje muy duro hacia nuestras costumbres, hacia nuestros hacia nuestros este, deseos, hacia nuestro, nuestra manera de actuar, nuestra moral, ¿no? Digo nuestra porque se extiende tanto a la época aquella como a la nuestra. El borde de los clásicos, ¿no? Los clásicos funcionan de ese modo. Le hablan a su época y siguen hablándole a las épocas sucesivas. Entonces, lo desagradable aparece allí, ¿no? El, el, ese pordiosero. Yo les había hecho los, los pordioseros que eh, eh, engordan a los parásitos, ¿no? Los nutren. Y nosotros a los remordimientos amables. Yo les había marcado ahí un oxímoron. Bueno, búsquenlo si no lo tienen. Esos remordimientos amables, ¿no? Esa, esa Contradict esa unión de términos contradictorios eh, vemos lo desagradable vinculado a una clase social acuérdense, de por dios cero del libertino pobre siempre hay como un dejo de, de clasismo detrás de las, de las imágenes grotescas de Baudelaire, yo les había dicho que se valía de referencias a, a la pobreza ¿m? como imagen de la, de la miseria el deterioro social, la decadencia eh, entonces claro, Baudelaire no puede esconder en el fondo que, que sigue siendo un Sigue siendo un burgués, ¿no? Él es un burgués, que odia cómo viven los burgueses, ¿no? Sobre todo odia la hipocresía. La hipocresía es algo que le duele, ¿no? Entonces dice que, que vamos a lavar nuestros pecados y volvemos. Dice, volvemos a leer ese camino enfangado pensando que un brillante lave todas las faltas después de la confesión. Entonces, eso es la hipocresía, ¿no? Después habla de Satán como un rey, como un tiritero, que, que lo que hace es transformar como un alquimista nuestra voluntad, que mueve nuestros hilos. Eso es interesante porque eh, ya ahí sí podemos relacionarlo con lo del poeta maldito, sin dudas. Y esta idea de que no tiene ninguna dificultad en admirar a Satán, admirarlo lo demoníaco, admirar el, el, el antagonismo con Dios, no que es alguien que es una figura paterna que le quiere que le quiere de alguna manera imponer eh, una moral, una manera de actuar. Entonces, ¿qué pasa? Satán este, está allí y dice... Dice que es quien realmente nos mueve. Eh, nosotros habíamos dicho... Bueno, responsabiliza a Satán. Bueno, pero lo que pasa es que Satán es una representación... De lo peor del ser humano. Supuestamente, ¿no? En este caso. Entonces, no es que no, le, nos quita la responsabilidad, ¿no? Está hablando de del mal, ¿no? Y la imagen del pecho torturado... Lo habíamos trabajado más en detenimiento, ¿no? Ese, pe, ese cuerpo de la, de la prostituta... De la ramera... Dice, antigua ramera... Que es como... Los, los es la fuente de placer ya gastada ya seca no que seguimos tratando de tratando de, de explotar a pesar de que ya ese cuerpo de la antigua ramera de la de, la, de la, la ramera es antigua en un doble sentido es antigua como la cultura eh, que es antigua que ya está gastada ¿no? y por otro lado es el, eh, es, es, es el sentido literal literal de la, de la, de la expresión antigua ramera Puede hacer referencia, por, su, por supuesto, a una, a una eh, prostituta anciana. Entonces, el cuerpo de la mujer transformado en una mercancía, una mercancía gastada, por lo tanto, dar placer. Bueno, eso representa la fuente de placer cultural, ¿no? Que sentimos y que exprimimos con la vieja naranja y seguimos, como dice el texto, seguimos este, tratando de buscar placer en las mismas cosas que han dado placer hace cientos de años, tal vez miles de años, a otras personas eh, la imagen del pecho torturado es muy interesante. Trabajenla si pueden. El spleen. Bueno, el spleen es justamente el hastío, el cansancio vital. Y Baudelaire habla del spleen como un monstruo. no Un monstruo exquisito, dice. Un monstruo delicado en algunas traducciones. Y lo representa este, soñando cadalso, soñando orcas. ¿no? La gente se ahorca, no, no las ballenas. Eh, donde la gente se ahorca. Y... y... Y bueno, entonces dice que es el es lo peor, es el mo por qué? Porque porque él el hastío lo lo, lo lo vuelve loco, es como es como un es un monstruo que actúa con sutileza, un monstruo porque porque es es, desagradable, es horrible, es el cansancio de estar vivo, el cansancio de interactuar con otras personas, es es esa sensación de no pertenecer, todo eso queda reducido allí en el spleen, en el concepto spleen que claro que no se ve, pero ahora sí el hastío, el cansancio bueno entonces si no habían visto esa parte de abajo disculpen voy para el otro lado eh, el himno a la belleza en realidad nosotros en, el, en el, la carilla 8 esto lo voy a dejar otra vez el link lo voy a dejar en la eh, en la descripción del video ustedes ya saben cómo funciona esto esto o son sea, la, la carilla 8 y la carilla 9 de este repartido que hice para los muchachos del año 2022. Pero si lo estás viendo otro, en otro año, seguramente, este bueno, sab, seguramente sabrás dónde lo dejé. Eh, son, est estamos hablando de, de estos poemas brevemente, ¿no? Entonces, eh, pasamos por el lector y allí vemos como el, el poeta se había se transforma en, una, en un juez moral, en un juez eh, del modo, del social, eh, en un crítico cruel, que además utiliza la poesía como una herramienta un, un arma de destrucción masiva una herramienta eh, absolutamente cáustica eh, absolutamente absolutamente eh, punzante es la palabra, qué lindo cuando aparece la palabra correcta, punzante es pa, toma toma con la poesía, ahí tenés ¿No? Eh, voy a, uh, ahora voy a ir al albatros Me voy a saltar a no la belleza Voy a ir al albatros porque están así en el orden del repartido Voy a seguir ese orden En el albatros tenemos el concepto, Yo les hablé del concepto de alegoría Les hablé de los elementos paralelos Acuérdense el de todos los elementos en paralelo ¿Mm? Esos relatos en paralelo Donde teníamos eh, por un lado la casa del albatros Por el otro lado el poeta en la sociedad Y su comportamiento Y entonces nosotros allí tenemos Ustedes Puede, deberían ser capaces de poder reconocer cuáles son los elementos en paralelo, hablarme de la diferencia eh, en, eh, entre la casa para el ave, la casa para los marineros, ¿no? la casa con Z, el hecho de cazar, eh, la incomprensión, la burla, el, ¿se acuerdan de lo grotesco también trabajado allí, cómo se burlan del poeta, que también ellos, no solo el poeta, este, parece grotesco a los demás, sino eh, los demás, cuando se burlan de él, también se transforman en algo grotesco. Cuando le pegan en el pico, dice no cuando caminan remedándolo, imitándolo, bueno todo eso. Nosotros lo habíamos trabajado en la clase. Y bueno, podrían hablar de la imagen del ángel caído, del poeta como un ángel caído, incomprendido, un genio, y su genio, vamos a ver después, que el genio que sería ese talento que tiene para estar en el cielo, aquellas alas blancas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese genio eh, que le permitía estar en el cielo de su arte, cuando está sobre la cubierta, le impide caminar. O sea, le impide relacionarse básicamente con las personas. No puede caminar. porque Porque él vive en otra realidad. Él vive en una realidad que es la realidad de su poesía. Y es donde él se siente cómodo verdaderamente. Bueno, entonces... Vamos al himno a la belleza. Eh, bueno, en himno a la belleza tenemos un canto de alabanza a la belleza, ¿no? Eh, o sea, por eso es un himno y la belleza está personificada como una mujer. Acuérdense de la tradición, yo les hablé de la tradición de la mujer como, como instrumento y tal vez ¿no? origen del, del mal, el mito bíblico, del génesis, el pecado original, ¿no? Y la mujer como una seductora. Bueno, la belleza está personificada... Como mujer, entonces tiene sus joyas, tiene su vestimenta. Entonces, ustedes tienen que poderme explicar que es una mujer seductora, que, ca que camina elegante, dice, caminas entre muertos. Bueno, ¿por qué? Porque está relacionada esa mujer. Es una mujer, es una mujer fatal, no lo digan de ese modo, pero es una mujer fatal. Es una mujer que este, con autoridad se eh, hace el mal, ¿no? Que domina y hace el mal. Y... Eh, ¿Por qué? Porque la belleza, para Baudelaire, eh, está vinculada, puede venir del bien o del mal, dice Satanás o de Dios, ¿no? Satanás o Dios, no importa la fuente, porque lo que importa es la belleza en sí misma. Entonces, hablamos de una concepción del arte, más que inmoral, yo puse entre, entre, entre signos de interrogación, ¿Arte inmoral o arte amoral? Más que inmoral, sería una concepción amoral del ¿no? arte, pero para una persona que tiene una fuerte, un fuerte sentido de moral eh, cristiana católica este, esas son las cosas que dice Baudelaire más que amorales, son inmorales ¿no? entonces Baudelaire está peleando también con, con, esta, con, con los prejuicios de la sociedad victoriana ¿no? del, siglo, del siglo XIX y, de, y contra, el, contra la hipocresía de la, de, la, de la burguesía de la época, ni que hablar ¿no? entonces eh, en donde, por ejemplo, el sexo el sexo, el sexo de, de prostíbulo y los, los, los excesos en, de todo tipo, se vivían y se negaban, ¿no? Y eso es la hipocresía. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve la belleza? ¿Para qué me, no me importa la fuente sí vuelvo acá. ¡Hastío! Si me salva del hastío. ¿No? se hace los instantes de mi vida más leves, más, más llevaderos entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? el poeta se muestra como un ser que está hastiado, está cansado y que busca la belleza como el antídoto contra eso la belleza es su refugio ¿no? entonces, a él no le importa que tenga que provenir de, de algo inmoral o de algo moral, de algo bueno o de algo malo a él lo que le importa es que lo salve que lo salve personalmente ¿por qué? porque se siente fuera de lugar, se siente cansado ¿No? Entonces, eh, nosotros trabajamos más en detenimiento la imagen de la polilla y sería bueno que ustedes pudieran explicarla, porque es pregunta de examen cantada, ¿no? Eh, explícame la imagen, eh, eh, en qué consiste la imagen de la polilla en, en Himno a la belleza. Entonces, ustedes tiene que hablar del poder mágico de la belleza, de la, del, de la ceguera, del insecto, pueden hablar de la atracción, inclusive pueden relacionarlo con el título, ¿no? El poeta le canta la belleza... ¿No? Y dice que la belleza destruye a la persona Igual que eh, la luz destruye a la polilla La candela destruye a la polilla Entonces la polilla también es el poeta La polilla somos todos nosotros Cuando eh, somos seducidos por algo bello Pero que en definitiva nos hace daño Bueno, voy a ir entonces ahora para este lado A bendición, donde ya casi no se ve nada Pero bueno, discúlpenme Bendición Ironía, eh, maldad, ¿por qué? Porque es la maldición, porque el título dice bendición, pero en realidad podría llamarse maldición. Y el, el tema es que eh, se expone ahí la idea de la maldición de la madre al poeta, ¿no? Que cuando, cuando lo ve inmediatamente reconoce que, es, que el, poeta, eh, es, eh, el poeta va a ser un lastre, un peso y un infeliz toda la vida. Por eso capaz que sí, sin dudas, podemos hablar del aquel malditismo. ¿no? del poeta maldito pero bueno este puede ser fuente para, para... pudo haber sido la fuente para, para hablar del malditismo pero bueno eh, vemos que la madre el propio poeta lo maldice reconociendo el propio niño inmediatamente de su naturaleza de poeta no no no no no tenemos que ponernos a, a, a muy lógicos y decir ay pero una madre no puede darse cuenta si el niño va a ser poeta cuando en realidad están haciendo bueno, es cierto, pero vamos a concederle un poquito de, ¿no? de jueguito, porque estamos hablando de arte. Entonces, hay una ironía, vemos el odio materno, que contraviene el vínculo más fundamental entre las personas, que es el amor materno, ¿no? El contacto más, más, más íntimo, más inmediato, más sagrado para nuestra cultura, que es el contacto con la madre. Bueno, acá hasta la madre lo rechaza al poeta, porque bueno, la madre sabe que el ser un infeliz y que le traerá problemas, que será que será un ser improductivo dentro de ese mundo. Le serviría mucho más que fuera abogado, ¿no? Como decíamos acá, que de estudiara derecho. ¿Mm? Bueno, pero el tipo salió poeta. Entonces ella se da cuenta enseguida. Y ese rechazo instintivo refleja el rechazo social que va a sentir la gente. no Y ella ya lo sabe. no Básicamente está pariendo un infeliz. no Esa sería la idea. Entonces esa bendición también es una maldición. Porque el poeta puede decir, bueno, pero... Pero forma parte de mi naturaleza y es una bendición ser poeta. Bueno, es una maldición y es una bendición. Tener las alas del pájaro, ¿se acuerdan? Acá en el albatros. Tener las alas para poder volar es una bendición. Porque pocos la tienen para volar allá arriba en el mundo artístico. Pero también es una maldición porque nunca vas a poder caminar tranquilo sobre la cubierta. Porque se van a burlar de vos, no vas a poder moverte. ¿no? O sea, como ven, voy saltando, saltando de poema en poema. Entonces el poeta aquí, el poeta romántico, el poeta en general, pero el poeta romántico en particular, eh, se nos está mostrando como eh, un ser incomprendido y un ser maldito desde el principio. Y eh, un ser talentoso que justamente como, como tiene esas alas no puede manejarse con las demás personas. Voy a pasar a, a, a correspondencias. Por supuesto que hay, una, hay imágenes muy lindas ¿no? de, de la maldición pero no voy a detenerme ahí voy a correspondencia en donde aparece una serie de, de elementos eh, vinculados de vínculos secretos entre eh, entre las los entre las cosas de la, del mundo de la realidad y el poeta no lo dice allí pero el poeta estaría llamado a, a, a indagar en esas correspondencias ¿no? esos elementos por ejemplo voy a poner poner un ejemplo en el albatros la, la correspondencia entre el albatros y, y el poeta es una, es una relación de correspondencia, ¿no? Y después aparecen otras correspondencias ahí en la alegoría. Y bueno, ¿y quién nos revela esa correspondencia? Bueno, justamente un poeta, ¿no? Y ahí ustedes deberían acudir al blog, lo voy a dejar en la descripción también, eh, al texto de, de Cardona sobre el mito de Prometeo. Pueden leer el mito de Prometeo en otra fuente, pero ahí ya lo tienen y lo tienen en, en el... En la descripción. Bueno, entonces, eh, el mito de Prometeo, ¿no? El, el dios que trae a los hombres el fuego, es una fantasía que tenían los poetas románticos, y que de leer explota, y bueno, justamente es castigado después por dar el fuego a los seres humanos que nos separa, que sería lo que nos separa de los animales, Esa, ese acto de desobediencia, entonces, eh, constituye parte del mito de Prometeo, y lo, le llamamos... Este, ese, eh, el afán prometeico Al de traer de regalo La sabiduría ¿no? esa, esa fantasía Prometeica eh, Entonces, ¿cuál sería la función del poeta? Cumplir con esa fantasía Prometeica, o sea, traerle A los seres humanos eh, Hacerle ver a los demás seres humanos A esos que se burlan de él Que lo, que, que, que lo imitan y que, ¿no? que lo cazan Y lo ponen en la cubierta, como en, en el pájaro como en el albatros, este, revelarles cosas que ellos no pueden ver, que son ciegos a esas cosas, revelárselas a través de qué? de su genio. ¿Mm? Poder revelarnos a los que no somos poetas, eh, correspondencias entre elementos de la realidad. Es muy linda la idea, ¿no? Bueno, eh, voy a terminar con este rinconcito acá, que no se ve así. que, ahí está. Son tal, con tres signos de exclamación. Yo eh, les leí en clase, o oh, les mandé leer, un texto que se llama El artista como sufridor ejemplar de los años 60, de Susan Sontag, una, una crítica y teórica estadounidense. Y bueno, ustedes deberían poder relacionar todo esto con el artista como sufridor ejemplar. ¿no? Pero es una callita. ¿no? Bueno, entonces tendrían que hablarme. De que el artista sustituye al santo, a la figura del santo, aquel sufridor ejemplar que había, por lo menos la, hasta la Edad Media, sustituye eh, a esa figura del santo y es capaz de eh, sublimar, o sea, transformar en algo diferente, como un alquimista, transformar en arte su dolor. ¿no? Esos son los conceptos básicos de Susan Sontal. Pero les recomiendo y les voy a dejar también en la descripción el vínculo al texto de Sontal. Son muchas cosas que les voy a dejar para el chacho, así que no se pueden quejar, ¿eh? tienen para estudiar eh, el vínculo al fragmento del texto de Susan Sontal, el artista como sufridor ejemplar. Les recomiendo que lean este, la opinión que hay ahí de Cesare Pavese acerca del arte, que es muy linda, del arte literario en particular, que es muy linda y define a la literatura como la defensa contra las ofensas de la vida, cosa que también se puede aplicar a la concepción del chacho en general acerca de la poesía y el arte. ¡Nos vemos!